donde las principales autoridades de riesgos darán a conocer eh, los principales acontecimientos tras el hecho suscitado en el sismo en la, en la provincia de Manaví, exactamente en la ciudad de Jama, de 6.3. Justamente vamos a escuchar lo que dice la secretaria nacional de riesgos, Alexandra Ocles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en Manaví? ¿Qué es lo que se produjo? Me ¿Se puede contar a toda la ciudadanía? Gracias a ustedes. Buenas noches a todos los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, Hemos sido eh, testigos de un sismo eh, producido a las 17 horas con 29 minutos. Inmediatamente después de, de este evento, la Secretaría de Gestión de Riesgos, conjuntamente con las distintas instituciones, con el gobernador, hemos activado el proceso de monitoreo. En estos momentos, el COE provincial está activado conjuntamente con eh, el COE cantonal. Tenemos algunos reportes de algunas emergencias suscitadas. Eh, precisamente por el, eh, el susto y los nervios que este evento eh, adverso genera. Pero eh, más allá de eso, queremos decir que las instituciones que están ya en el territorio están absolutamente alertas, pendientes de la información y actuando en el, en el marco de los protocolos activados. También decirles que eh, de lo que hemos recibido, eh, de parte del COE provincial. Eh, los eventos que estaban planificados en estos días por festividades, especialmente en el cantón Jama, quedan suspendidos. Por ahora eh, también se está evaluando la posibilidad de suspender otros eventos en que estaban eh, planificados en otros cantones. El COE todavía nos confirmará esta, esta situación. Tenemos carreteras en perfecto estado, están funcionando, están expeditas, eh, la electricidad que en un momento se fue ha sido ya, eh, se ha restablecido el, el servicio y en esa medida también eh, indicarles que hemos tenido eh, reportes de algunas, eh, como les decía, algunas personas heridas que ya han sido atendidas precisamente por eh, los hospitales. Eh, tenemos uh, cinco heridos aproximadamente, mujeres embarazadas que fruto de, del impacto del susto de los nervios eh, tuvieron quizás dolores de, de parto, eh, un adulto mayor caído que también ya ha sido atendido, eh, daños en infraestructura, una vivienda eh, también caída y como eh, reitero, nuestros equipos están ya monitoreando y activados en el territorio. Yo quiero dar paso también a la eh, directora del Instituto Geofísico para poder tener mayor información oficial. En estos momentos se acerca la directora del Instituto Geofísico, Alexandra Alvarado para que nos cuente eh, cuáles son los detalles técnicos del sismo que se registró la tarde de, de este día viernes Buenas noches, sí, el sismo ocurrió a las, es, a las 17 horas 29, tuvo una magnitud de 6.3 y eh, luego de este tuvimos hasta el momento cuatro réplicas eh, relativamente importantes, la más importante fue a las eh, 17 horas eh, 37 con una magnitud de 4.8, este sismo el se localizó, como ya se indicó, frente a la zona de Jamo, un poquito más hacia Cabo Pasado, costa afuera. Este sismo eh, generó, se, se presentó digamos, en una parte de la zona de ruptura que no, no, no se rompió durante el sismo eh, importante del 16 de abril. Eh, podemos decir que esta es una consecuencia también de ese, de ese evento del 16 de abril esas son las declaraciones que de momento nos da la directora del Instituto Geofísico, pero también tendremos las, las declaraciones de Andrés Sandoval, quien es el director del ECU 911, para que nos cuente cuáles han sido las acciones del sistema integrado tras la presencia de este evento. Eh, buenas noches con todos los ciudadanos. Es importante que la ciudadana conozca que recibimos más de 50 llamadas de alerta. Pudimos articular con todas las instituciones de respuesta, sobre todo informarle en base a nuestro sistema de comunicación que contamos en línea con el Instituto Geofísico, con el INOCAR. ¿Se pudo Informar en tiempo real a la ciudadanía que no existía alerta de tsunami, ¿no? y sobre todo se pudieron coordinar las emergencias reportadas en el cantón de Junín puntualmente y sobre todo ciertas personas o mujeres que están en proceso de gestación que sufrieron eh, afectaciones. Lejos. Recordar a la ciudadanía que se activaron todos los protocolos, procedimientos ya trabajados. Recordar que trabajamos por beneficio de la ciudadanía y que el EQ911 media y todo su sistema de videovigilancia se mantuvo operativo y se mantiene operativo trabajando por el bienestar de todos las declaraciones del director del EQ911. Eh, se acerca nuevamente la, la secretaria de Riesgos justamente un llamado a la calma, sin duda, en, en esta situación siempre... ¿Motiva a la gente a reaccionar a veces de formas desesperadas? ¿Qué decirle justamente a la ciudad? Miren, eh, creo que una, un comportamiento importante en estos momentos es primero mantener la calma. Entendemos que un sismo eh, nos genera cierto grado de, de nerviosismo, de pánico, pero eh, en principio lo que debemos hacer es mantener la calma y por eso también hacemos un llamado a los distintos actores sociales, a quienes manejan redes sociales, a actuar con responsabilidad. Pedimos a la ciudadanía que podamos eh, recurrir a la información oficial para poder tomar decisiones adecuadas en, ese, en este caso y no dejarse llevar por rumores, por especulaciones que están siendo eh, eh, retransmitidas a través de redes sociales. Les, les invitamos entonces a estar pendiente de la información oficial que puede emitir cualquiera de nuestras entidades del gobierno nacional. Decirles también que estamos con ustedes, que mañana la Secretaría de Riesgos estaremos de, presentes en el territorio para poder evaluar. Salimos de esta misma noche para poder evaluar y acompañar cualquier situación eh, que pueda eh, suceder en estos, en estos dos días. Muchísimas gracias a las autoridades de, del sistema de riesgos aquí del país. Justamente para decir un llamado nuevamente a la calma a la ciudadanía, los organismos están, se, se encuentran ya trabajando en el sitio y como podemos escuchar, cinco heridos quienes se encuentran ya totalmente eh, establecidos en este sector de Jama. Esa es la información tras el temblor suscitado esta tarde a las 17 horas con 29 minutos de 6.3 en la localidad de Manabí. Con esta información regresamos de Estudios con